Y bueno gente, eh, ya se termina la época de Working at Games y empezamos ahora con la temporada de vídeos editados, o sea, directos editados, que yo hice en su momento, en el pasado, en 1559, y se sube hoy, o bueno hoy no, la semana que viene, el jueves que viene, y mmm, sería mayo y agosto, o sea, mayo y agosto... Junio y agosto y un poquito de septiembre, a partir de septiembre ya empiezan los clips, los clips Y bueno, para que lo sepa, ya está, venga, hasta luego